Clasificaciones del fútbol mexicano. Club Santos Laguna contra Atlético de San Luis. Ya está todo preparado para el inicio de este partido. Pues acá Requen ya los primeros 45 minutos. Hubo, hubo pizarra, hubo entrevista, hubo charla, hubo absolutamente de todo. Mira Valdés, buena bola, Gorrera. Atajadón ¡Ah! de Barovero. Mandando hacia el tiro de esquina. Gran atajada del arquero del Atlético de San Luis La, la posibilidad de salir hacia adentro y tener. Mira el mudo Ruso, mira el mudo, intenta dar un sombrerito, pide penalti, pide penal de parte de Unai Bilbao, dice César Arturo Ramos, juegue. Entre líneas en esa zona de tres cuartos, si tienes a tres centrales, solo que no el mudo Aguirre, uno te sobra y tiene que adelantar la posición. ¿Cómo sabe Cruz? Que por cierto... Mañana, ¿no? Ahí eh, estaremos. A través de Tudene no se lo puede perder, buena bola de Valdés, atención con Aguirre, el hermano Aguirre. Excelente Barobero y en leyendo la jugada, saliendo por la pelota. Cuidado, van a tener que detener el juego. Aguirre, en ese intenta de buscar la pelota. Marca, acaba barriendo. Perfecto. Cuando viene el centro. Primero el remate. a segundo nadie pudo llegar a cerrar. Cervantes intentaba hacerlo, pero no pudo. El Mudo ganó primer palomar. Sí, y, y de la izquierda. Hernández con la pelota. Atención, que puede venir el servicio. Hay un desvío de parte de Félix. Habrá tiro de esquina en... de la derecha. Atención, el centro que ve elevado a primer palo. El esférico queda dentro del área. Y esta puede ser: tocaron hacia atrás Hernández de, de Zurda lo mandó a la tribuna ruso. Sergio estuvo el primero. Sí, es El primer indicio tal vez de lo que ha cambiado. También lo hizo, pero Güemes en dos tiempos. Recuperó Santos, atacan cuatro, defienden tres. Valdés con la pelota, la hace la pasada, Valdés el individual oh, Güemes qué qué desde maravilla. la tercera cuerda. Freitas del Jalisco que era goleador al América. En un entrenamiento se calentó con Alfredo Tena y lo retó a golpes y le tuvieron que decir cálmate. Porque te va a matar este hombre. No, no, no. Te, te era no, era bravo, ¿eh? Y finalmente Alcindo fue de valiente y de guapo. Bueno, Apreciado que va por banda derecha. Ayrton. Buscaba la pared, ya se le devolvieron. Va Ayrton. Le pegó de zurda. Fácil el tiro muy leve para Barovero. Luis Russo, perdón, continúa ahora sí. Cortó viendo a Tauz Parecía que Berterame podía hacer algo más. Aquí viene el Aguirre, Se metió al área. Balazo arriba del arco de Barovero. Adelante Ruso. Tirar, todavía Otero pone para Valdés. Diego devuelve para Juan Otero. Otero encarando la marca de Lupe Hernández, cañonazo que se va desviado, solamente Miquiló Barovero. Quería mencionar que César Ramos le da fluidez al partido, no se enfoca en las faltitas o en, o en los pequeños contactos y eso... está Preciado, Observe el panorama, aquí le pegó, directo al arco de un puñetazo, rechaza bien Marcelo Vero. Baro... Preciado tocando la pelota para el arribo de Omar Campos. Centro al área de Omar, el salto del Lalo Aguirre, bajó a la pelota ahí. No puede rematar Diego Valdés porque ahí estaba Marcelo Barovero. Además ya se marcó algo dentro del área, o falta o fuera del lugar de Diego Valdés. Bajarle la pelota y se la deja, claro, a medio camino. Toca Valdés, otra buena jugada de Barovero, otra buena intervención y después sí el contacto. Aquí viene un remate. De... La pregunta es si se va a quedar, ¿no? Porque supongo que varios equipos van a querer poner ahí. Centro al área, Valdés. Luis, lo que parecía el primer gol del partido, Russo Hildi. Sí, la, la, la desperdicia de cierta forma. no puede bajar esa pelota y se perdió otra oportunidad. Tiro de fuera del área, desviado. Sí, Russo. Qué partido está jugando. Llegaron el viernes y solo tuvieron un entrenamiento con el estratega Charrua. Waller con el número 15 en el campo. Pelota dentro del área alargó demasiado ese balón y llega ah, a también, también, también la de Gorriarán de la, controla, la de se adelanta y... aquí viene a Ayrton Preciado se metió al área, tiro adentro ¡Un gol de Santos Laguna ya va ganando el Santos Laguna 1 a 0 con este remate que deja sin oportunidad a Marcelo Barovero Gran remate, ya gana el Santos Laguna, al Atlético de San Luis, 1 a 0. Pasando a, a, a la línea defensiva la clase de, de Diego Valdés, tocando la pelota para Orrantia, la devuelven a Diego, y no sí. le gustó al ruso ni tampoco Marcelo Fabián Méndez, el técnico del San Luis. Corriera dentro del área, buen centro, remate arriba, llegaba ahí. Con buena posibilidad, Jordan Carrillo, que remata desviado. Desde el extremo izquierdo acá apareciendo Ya en las afueras del área, apertura para banda izquierda. Trazo de Batalini al área. Berterame perdió en el cabezazo. Contra remate arriba. Cerca estuvo el Atlético de San Luis. Con este remate de Ricardo Chávez. No sé si alcanzó. Es muy duro, muy fuerte. Félix Torres pierde el mano a mano en velocidad. Con este que es eh, de Santos buscando el segundo para definir esto. Entró al área todavía el equipo lagunero. Centro, pedía en mano. El árbitro dice: Nada, será tiro de esquina nada más. ¿O sí lo marcó? Penal. Sí lo marcó. Penal, entonces. 35 de partido acá en el territorio Santos Modelo, el nuevo Estadio Corona. Todo mundo listo. Geraldino tira y adentro. ¡Un gol! Santos Laguna adentro que están cenando gol. Ya gana el Santos Laguna 2 a 0. Geraldino de penalti dentro de ella. Intenta este recorte y balazo de Zurda que se va desviado. Llegó el Atlético de San Luis ahí con peligro en esta acción. De César Arturo Ramos para suelos. Esto se acabó.